Fascina verte en agüita de mar. Ponte bonita y te pago a buscar. Vamos a la playa y de camino que Me fascina verte en agüita de mar, Ponte bonita y te va a buscar. Vamos a la playa y de camino quemamos la regular.